Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de y Sonrisitas Parody. Y bueno, acá estamos con un nuevo video de Counter-Strike Global Offensive, una partida de demolición, del modo de juego de demolición, que ahora van a ver que hubo momentos donde tanto yo como otros jugadores hicimos unas proezas muy buenas, que ahora van a ver. Así que nada, los dejo con el video y espero que les guste. <tose> Bueno, vamos a empezar con esta partida. Ahí está. Justo tenía un bot. Estoy en... Empezamos de CT. Justo tenía un bot. Ahí está, ya la mataron. Pude aprovechar para meterme y empezar de... de una. Así que nada. Estaba por acá el que mataron. Uep. Ah, última ronda de la primera mitad. Después de esta creo que jugamos otra. Empezamos. Bueno, bueno. El... El, el del primer puesto tiene 11 kills. Bueno, hay dos bots ahí. Ese me robó la kill, pero mal. La bomba dropeada, el otro tipo no sé dónde está. Ahí está. Lo mataron. Bastante bien. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente. Bueno Jejejeje Bueno Ahí empezó Estaba en calentamiento Ya falta poco Ahí está Ah, era un bot ese Era un bot ese Y no me había dado cuenta Bueno Uh, empiezo con la bomba Bueno, hay tres bots Y el otro tiene dos bots Está bueno porque Tipo, me muero y Agarro un bot Acá sí se pueden agarrar bots No como en el competitivo Que no... Que No hay bots, básicamente Planto, planto, planto Dale que falta, dale que va Voy a quedar acá, pegadito a la pared Uy, quedo yo solo, Vamos a ver qué pasa Vamos a ver ¿Cómo termina esto? <risa> no, no, ya sabía que me iba a agarrar. Es que. No, lo dejé a 12 de vida. Pero no pasa nada. Es la primera ronda. Es la primera ronda. Tuve una chance muy grande de. No, pero. La próxima directamente nomás en la bomba y listo. O sea, no. No Bueno, a ver. Se la dejo al bot ahí y yo voy por esa puerta a ver si entré y algo. Espero. Estoy bastante cerca, hasta aún y bien. Ahí va. Uy. 29. Lo dejé relimitado. Retocado. Bueno, me tuve que haber... Estaba re apurado en la anterior ronda y me tuve que esconder en el otro lado. Pero no, no pude porque no... No dio el tiempo ya estaban adentro del lugar seguramente. Así que sepan entenderme. Bueno, en cuanto a las armas avanzo, voy avanzando bien. Pero tengo que... Tenemos que ganar las rondas, obviamente. Uf. Ahora hay cuatro bots... Contra dos. Bastante bien, eh. Me sorprendí. Uy. No sé por qué se fueron casi todos. No, no, el que queda vivo está agarrando todos los bots. A 15 de vida. Cerca de ese testa, cerca de ese test. 15 de vida, me confundí. Puse menos 15, no, hasta 15 de vida. Ay, me cuesta tanto escribir a veces. Ya, una bala, una bala. Buena. Buena. Me gustó esa buena. están lleno de bots eh, esto, no sé si dejarla y... E irme al choto. Bueno, ahí se unió uno más. Espero, bueno, autoequilibrios. Espero que no me cambien de equipo. Igual la diferencia de rondas es muy baja, pero... Ah, para... Para que sepan. Estoy buscando nosotros. Buena, buena. No, no, no había visto esa otra kill. Uh, no, no, no, no. No, qué cagazo que me pegué. Está, está ahí en el techo. Ah. No, no, no. Me motivé de más. Me motivé de más. Pero me vi unas dos kills muy buenas. Aunque bueno, las hice con los bots y no me van a, no me van a contar a mí, pero... Ah, para, les iba a decir, ya cambié el mouse, así que tengo otro que me anda bien, ya no voy a tener esos problemas que tenía antes para que sepan. Pero bueno, buenas noticias, buenas noticias. Ya tengo otro mouse, ya no tengo el roto. El que venía con esos defectos. Me voy a esconder en otro lado ahora. Bueno, acá. No sé si. Me voy a ver. Es que mis compañeros están re lejos. Creo que está por ahí. Sí. Está ahí. Está allá atrás. Atrás de la puerta de hierro. De, de la caja fuerte. Ahí arriba, ahí arriba. ¡Qué hijo! Ahí está, muchísimas gracias por salvarme. Ah, me salvó el bot. Pero bueno. Me había salvado el bot, pero no pasa nada. Voy a meter... No, ¿por qué me dan la bomba? Yo me quería meter en los, ba... en los baños de ahí. Por la puerta de esos baños para... para ver si hacía algún entry frag. Porque tengo arma para corta distancia, ¿vieron? el subfusil. No, no, no, no. No tenía chance ni en pedo. No, no, no. Justo atrás mío estaba el hijo de mil. Justo atrás mío estaba. No me la puedo creer. <ríe> Dale que quedan unas rondas. O sea, no. Creo que, hay que el que llega a 6 ganas me parece acá. Son 10 en total. Bueno, voy a aprovechar que no tengo la bomba. Y voy a ir por acá. Vamos. Ahí está, ahí está. Está con esa escopeta de mierda que no, no. Que no le da para tirar desde lejos. Buena, buena. ¿Qué me está pasando hoy, boludo? Estoy, estoy bastante pro últimamente. Pero bueno, con esa escopeta no tenía chance, era obvio que.. No, no. Bueno, ahora me dan la escopeta a mí, así que.. Me cago yo. Ahora a larga, para larga distancia no, no tengo chance a larga distancias. Buena, buena, buena. Uh, lo tenía ahí nomás no. no No No llega a agarrar el bot justo Buena, buena, buena, buena Ahora tengo lo de acá Espero que a la distancia pueda meter un par de headshots Desde el techo Vamos a ver Pero qué tremenda partida que estamos eh, teniendo acá Bastante buena me Una Bastante convincente Bastante convincente, me encanta. ¡Uh, tremendo! ¿Cómo lo reventé? Bueno, si me caigo acá me muero. ¡Uy, uh, no, me agarro por atrás, no pasa nada! No, no lo vi Está re lejos Qué hijo de la zam san... Está ahí del otro lado Está del otro lado Yo hasta que lo agarro Ah. A 39 Pero no pasa nada Dale que Ay Dios Gana Creo que gana una más Creo que no sé si podemos empatar. Qué hijo de la san puta? No pasa nada. Perdón, se me escapó aquí. YouTube, por favor. YouTube. Yo te amo tanto. Siempre también. Espero haber ha hecho algo de daño con eso. No, no, bueno, no, perdí, perdí, pero bueno, valió la pena, valió la pena, fue una, una derrota muy bien peleada, Maestro de las Armas, bien. Bueno, espero que les haya gustado el video, bueno, estaba a, a poco de subir de nivel, pero no pasa nada. Bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, espero nada, que hayan disfrutado de la partida de Counter Strike que acaban de ver, de Demolición, que para mí fue muy buena, aunque bueno, ya hemos perdido la última, pero nada, tuvo momentos dignos de admirar. Así que nada, espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir los vídeos con su familia, con sus amigos o con quien quieran, síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción, eh... y bueno, también en las tarjetas del vídeo van a tener... Eh, más vídeos de este canal si son nuevos y les interesa el contenido del mismo también nada eh, como ven si los comentarios ya saben que están desactivados de, to de todos mis vídeos así que nada si lo quieren comentar coméntenlo en la pestaña comunidad eh, este vídeo o sea en la publicación donde tengo el enlace a este vídeo para los que no lo vieron coméntenlo ahí y nada suscríbanse al canal si son nuevos obviamente y háganse miembros que nada la membresía es bastante accesible la membresía del canal y tiene beneficios muy dignos de admirar también muy buenos que creo que les pueden gustar así que nada nos vemos hasta la próxima cuídense si son nuevos suscríbanse obviamente los quiero mucho bye